Deme mi teléfono, dime mi teléfono, ven. Deme mi teléfono, ven. Dame mi teléfono. Eso es lo que yo quiero, que dame mi ve. teléfono. Eso es lo que yo Wey, quiero. Dale, dame mi teléfono. Dame, venga, cámara. dame, Mateo, clavala, dame mi teléfono. el teléfono, vea, tenga. Dame mi teléfono. Ya te voy a romper el trapo. No vale la mano a su teléfono, no al mío. Qué loco, eh. Lo que es usted. Su eso es lo que eso pasa. No sé Pero, Pero, cariño, yo no estoy haciendo nada a ese señor. Tú no tienes que poner la mano a mi teléfono. ¿Tú me escuchas lo que yo le dije? Que si nosotros queremos que usted no haga el lío que usted le hizo el de anoche. Por pues eso por lo que usted dijo? Ahora. Vaya con Dios. Cuídese por ahí. Vaya con Dios. Cuídese por ahí. La Policía Nacional no puede permitir por ningún motivo este tipo de trato hacia nuestros policías. Y quizá mucha gente va a decir: Ah, que Roberto defiende a la policía. No. Aquí hemos denunciado policías. ...y acciones de policía... ...mal hechas, ...pero esos policías están cumpliendo con su deber y hay que respetar... ...aquí lo primero que tiene que hacer el presidente Luis Abinader... ...es que vuelvan a respetarse la Policía Nacional... ...claro... El, el, ...el nuevo general... ...director de la Policía... ...tiene que hacer un trabajo... ...de que la población vuelva a confiar... ...vuelva a confiar... ...y a respetar a nuestras policías... ...esos policías están haciendo su trabajo... ...y todavía hay gente... Que, que, que a mí, oye, me, eso eso me, me, me hace como el doctor Chapatín, así la sangre. Tú sabes quién yo soy. Tú sabes con quién tú estás hablando. Y, y agarran el teléfono. Yo le hago el teléfono y se lo quito. Y le incauto el teléfono, le incauto el y me lo llevo presa. Porque se, de, eh, es más, eso los policías deberían también de estar presos. Fue muy decente, presa. fue muy decente el policía. No, no, los policías debieron de agarrar, la esposar y llevarse la presa. Como hicieron en Fine Arizona. ¿Eh? La señora la, la agarraron y la llevaban presa. Esa mujer le faltó al respeto a la autoridad, le dijo de todo. Oh, y es loco que estamos. Por eso es que la policía no se da a respetar, porque cuando ellos tienen... Hoy en día yo le decía que, por ejemplo, lo del DICRIN, están, después del, de la DNCD, perdón, después de, de, de varios escándalos, están obligados a cada patrulla a salir con una cámara, grabando desde que salen del cuartel hasta que regresan. Entonces... Esas son de las cosas que el, el, el presidente, el nuevo director de la policía, deben de tener a, a los policías. Unas cámaras, no un celularcito, unas cámaras enganchadas en cada patrulla, porque no a todos los policías se les va a poder colocar una cámara. Recuerden que estamos en ahorro y estamos con el tema de la pandemia. Pero sí si una camarita por patrulla y que esa camarita es una responsabilidad de ese policía grabar y el que policía que no grabe, preso, para eso mismo, esas mujeres debieron de esposarla, llevarla a presa y, y, y, y meterla a la autoridad. Porque también yo no entiendo policía de, de pacotilla. Porque usted, usted, usted, usted es la autoridad. ¡Oh! Así presentamos los otros días, veloz. Unos policías en San Francisco de Macorís que tuvieron que salir corriendo a los delincuentes armados. Esa arma es usarla Cuando su vida... Ojo, su vida, su integridad física, peligra. Pues tampoco es para que la use alegremente. Y no, no. Y para eso están las cámaras. O porque si a un policía le van a tirar, usted no puede decir que salir corriendo, pero van acá. Porque el respeto no solamente es que usted hable, que usted hable duro, que usted se dé a respetar. Usted le da un, un, un escopetazo en los pies y vamos preso, porque ya si le van a agredir. Ahora, usted debe de utilizar toda la educación como esos jóvenes policías que usan la educación, la pararon, le dijeron pero si ya ella viene con alteración expósela sométala y llévesela detenida no importa que sea mujer, que sea hombre, mira, me gustó mucho la declaración de la subdirectora de la Policía Nacional que ella dice que los puestos no deben ser ni para hombres ni para mujeres los puestos deben ser para las personas que se lo ganen eso me, claro. me, me llegó los puestos no es para hombres ni para mujeres es para quien se lo gane. Asimismo, las cárceles no es para hombres ni para mujeres. Las cárceles es para quien se gane y a una cárcel. La detención no es para hombres ni para mujeres. Es para quien se gane una detención. Esa mujer debió de ser detenida y llevada a, a, a, ante la justicia. Por faltarle el respeto a, a una autoridad, de la forma que esa mujer le faltó, no la conozco, ¿eh? No la conozco. Pero deberían de... Someterla y pagar una multa por no llevar su mascarilla. Que eso es lo que nosotros y aprovechamos que estamos estrenando gobierno, que no tenemos que darle tregua de que los 100 días, yo tampoco voy de acuerdo con eso. Porque ellos están ahí porque saben que tienen que ir a resolver los problemas que hay. No hay un régimen de consecuencia. Si aquí agarraran, tú el que andes sin mascarilla en la calle, venga, preso, detenido, una multa, 10 mil pesos. Se acaba el relajo de andar sin mascarilla en la calle. Se acaba el relajo. Y eso es lo que tienen que hacer. preso detenido Ah, usted no, usted está detenida. Y para salir, 10 mil pesos de multa. No, que no lo tengo, pues se quedó preso. No, no van a dar las cárceles. Entonces. No, aparecen los 10 mil pesos, veloz. Ah, pero tú crees que tú estás preso por 10 mil pesos. Aparecen. Y, y principalmente esos que están de noche bebiendo y haciendo olido en los barrios. Para beber en un colmadón, se gastan 10 mil pesos en cerveza. Bueno, Roberto, yo, yo te voy a ser honesta también, porque como se dice una cosa, se dice la otra. Yo he visto aglomeraciones de personas en esquinas haciendo absolutamente nada y veo motores de la policía que pasan y no hacen nada. Bueno, esos policías también hay que meterlos presos y ponerle una multa. Yo realmente eso no lo entiendo y lo he visto con estos ojos. Con sí, pero esos ojos. son de, esos son de los lo policías... Dice. De los policías corruptos, porque corrupto nada más no es el que, el que coge eh, 500 pesos. El corrupto es el que ve que están violando la ley y lo permite. Entonces me van a decir, ay, y yo me voy a arriesgar mi vida. Eh, bueno, usted hace lo siguiente. Usted llama y manda a buscar refuerzo. Y si usted no da para eso, sálgase de, de, de la fila de la policía. Porque bueno. sea otra, no es obligado que usted se meta a la policía. Yo no he visto, aquí no hay servicio obligatorio. Como por ejemplo Estados Unidos, que hay servicio obligatorio para usted servir de alarme. Alarm. ¿Verdad? Pero para pa, pa usted meter, aquí no hay servicio obligatorio. Aquí yo no, si alguien lo han metido obligado en contra de su voluntad, a la Policía Nacional que me llame para denunciarlo. Entonces, es usted, igualmente cuando quieren justificar el hecho de, de policías que delinquen delin, o apoyan ese tipo de situación siendo cómplices, que es porque no le pagan bien. La es, gente sabe cuánto le van a pagar antes de aceptar un trabajo. Exactamente. O sea que tampoco hay que justificarlo por eso. Eso es lo que yo digo. El que se mete a la policía a delinquir se mete con la conciencia y con todo planificado que va a meterse a la policía no. para delinquir porque usted sabe cuánto va a ganar en las condiciones que va a trabajar y todo eso. Yo no voy de acuerdo con policías que comienzan a, a desacreditar la institución cuando usted sabe a qué usted va. Ahora, ¿a usted no le conviene, pues hágase a la policía, fa, métese a una universidad o, o, o sea emprendedor y comience un negocio y no sea policía. Pero no se mete a la policía para justificar que usted hizo tal cosa porque a usted no le pagan mucho, como el ratrero del sueldo de cebolla que al final terminó siendo un rastrero, yo creo que todavía está preso, eh, eh, eh, en el sueño Cebolla, que Roberto Cavada eh, eh, apoyó esa vagabundería Los y lo puso a periodista, y al final declaró lo que era. Entonces, entonces, vamos a estar claros en este país, dejémonos de la doble moral, dejémonos de la doble moral, y comencemos a respetarnos nosotros, y, y después respetar nuestras autoridades. A la policía hay que respetarlo. Si a usted lo detuviera, usted sabe que usted está mal. No ofenda. Porque también el policía, si ve que un ciudadano, que vale la pena, le puede chancear. No cogerle dinero, ¿eh? O sea, puede determinar, no, tú un hombre de trabajo, tú es una mujer de trabajo. Eh, llega a su casa. O mire, la, una mascarilla. El general Alberto Ten salió, la policía, a regalar mascarillas que deberían de continuar eh, el gobierno las mascarillas deberían llegar de forma masiva principalmente en los sectores populares porque esa es otra de la, la jodida política yo, yo, yo, eh, deberían eh, Luis Abinader que estamos esperando las declaraciones del ministro de salud pública, dijo en su discurso dijo, es más, lo voy a buscar a ver si lo encuentro rápido lo que dijo Luis Abinader en su discurso, de que iban a darle seguimiento seguimiento a los contagiados de COVID, que está muy bien, se iban a realizar mínimo unas 4.000 o 5.000 pruebas eh, rápidas y darle seguimiento. Pero debió de decir, o, debe de, o deben de comenzar a ejecutar, a entregar mascarillas gratuitas en los sectores populares, y que en las diferentes oficinas del gobierno tengan su mascarilla. Para el que llegue sin mascarilla, darle una. Una. Porque tampoco darle mascarilla de a 10, de a una. Porque también tenemos que facilitar la mascarilla. Para que no, no, no aleguen ignorancia y que no tienen para cumplir una mascarilla. Vamos a la pausa, eh, veloz. Y luego de la pausa tenemos muchos temas. Uno de ellos me gustó mucho. Y esto lo traje a colación ahora, porque de verdad que para mí Luis Abinader es un presidente humano, un presidente que tiene y le duele nuestro país, para mí, independientemente de que lo vaya a ser bien o mal. Y me gustó mucho un gesto que hizo en campaña, y lo traigo a colación ahora, con una, con su, una de sus empleadas domésticas. Lo digo porque me identifico, yo siempre he tenido... Eh, Doñas como yo le digo Que son parte de mi familia Y por ejemplo la doña que está con nosotros Tiene ya varios años Luego de que mi esposa regresara a Estados Unidos Es una señora que es parte de la familia Como si fuera una, una madre Para uno Ahora hay domésticas que Merecen también eh, Estar detenidas Porque también digo una cosa y Digo la otra Porque una doméstica que va a trabajar Sabe cuánto va a ganar que fue el caso de la señora que se debatió, eh, que agarró una doméstica sí. que le estaba robando y la subió a las redes. Y la gente comenzó, que esa pobre señora, no se sabe la necesidad. No, no hay justificación. Porque usted, cuando va a trabajar a una casa de familia, usted le dice, mire, usted va a ganar tanto. Y estas son las condiciones, usted acepta si usted quiere. Ahora, si usted aceptó, usted no puede hacerlo mal hecho. Yo, gracias a Dios, tengo, y, y, y lo acabo de comentar en las redes, tengo la dicha de, de, de que las eh, eh, colaboradoras domésticas, por decir un término, se convierten en parte de mi familia. Y en lo que tengo, eh, eh, utilizando este servicio, eh, una más que otra, pues, pero la mayoría excelente. Vamos a la pausa.